Hey! What's up fellas? Bienvenidos a Marihuana Now. El programa semanal... What? Hey, hey! Bienvenidos a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. Así, otra vez. Uy, Hoy estamos en Winter, California y vamos a guachar la primera liga de lucha libre cannabis. <ríe> y como veo en las cosas, uy, yo creo que esta va a ser la primera y la última lucha, parce, porque qué matadero el de aquí. Hmm. Ojalá que no me roben las llantas del carro, porque si no, para coger un bus va a ser difícil. Bueno, entremos. Fucking hey, ass. the little Rudy on the the Bobby, what's going on, brother? Y bueno a ver si ya te luchas, pero acabaron de llegar la policía y pararon después de la primera lucha. Parece que había mucho humo y le estaba llegando al segundo y el tercero piso a las señoras y, y esos son apartamentos hermano, entonces no pudimos hacer nada. Nos, nos sacaron de aquí, parece. Hasta la próxima. Hola amigos y amigas y bienvenidos un día más a este mi pequeño cuarto de los buenos humos. Me han encargado una nueva sección que apenas me va a gustar nada. Ha llegado a mis manos un pequeño tesoro llamado cream caramel. Para que la veáis. Mira, qué pedazo de cogollos. Decidme que esto no es un caramelito. Si es que se le ve hasta el azúcar, no, no. Bueno, vamos a empezar con el, con el lío, ¿no? Menudo pulsito. ¡Qué rico, papi! El mechero, el mechero, aquí está. Fin del proceso. Um, ¡Shalom! ¡Ah, no, no! son de las bodas, tío. ¡Cumpleaños feliz! Muy rica, tío. Me ha sorprendido. Si me das una hierba con este sabor, me llevas a donde quieras. Es muy dulce. Cae para abajo, ¿no? El humo en, en, es tan denso que en, vez de, que en vez de subir, cae, tío. Y el efecto es rápido, empiezo a notarlo ya. <risa> mm, ¡Qué sueñecito y qué hambrecita! Dios, yo creo que si me, que si me casco todo esto me, me voy a volver loco, ¿eh? Y bueno, chicos, hasta aquí esta nueva sección de este nuevo programa. Yo, todo lo que enviéis será bienvenido y muy gustosamente degustado, obviamente. <ríe> Un saludito. Mm. Consumir responsablemente. Ven, ¿qué se puede hacer? Se me había olvidado. No se les vayan a olvidar la Marcha Mundial de Marihuana saliendo de Madrid el 6 de mayo. Eso va a estar buenísimo. Hmm. ¿Y Carlos? Hey, ¿Me puedes dejar en la próxima esquina? Gracias, mano. Yo me llamo Marco y estás viendo MarihuanaTelevisión.tv. Bueno chicos, recordad que ya está disponible el News número 58 con un especial de Spanabis y todas nuestras secciones habituales. Este mes, en nuestra sección de extracciones, veremos la técnica Rossin. En Informe Drogas asistimos al ArcView y el Foro de Inversionistas del Cannabis, que se celebró por primera vez en Europa. Y en Top Cultivo, nuestro experto Miguel Jimeno responderá, como siempre, a vuestras preguntas sobre el cultivo. Y hasta aquí, chicos y chicas, Marihuana Now de esta semana. Recordad visitar marihuanatelevision.tv y compartir el programa. Nos vemos la próxima semana. One love.